Hola, soy Germán y te ha puesto a mi pareja que tú tienes un velociraptor. Ok, no tienes un velociraptor, pero yo tampoco tengo pareja, así que <risa> tú pierdes, porque yo no tengo pareja y, y estoy solo. Y. y <risa> <risa> Exparejas. ¿qué son las ex parejas? Son personas que antes eran tu pareja, pero ya no. Maestro, sí. maestro. casi lo... Obviamente hay muchos tipos de ex. ¿Cómo diferenciarlas? Fácil, según la reacción que tienes tú cuando las ves después de un tiempo. Es la poco agraciada. Oye, mira, esa no es tu ex. ¿A dónde? ¡Wow! wow. <risa> ¿En qué estaba pensando? La sexy. Wow, mira, ahí va tu ex. ¿Ya? ¿Cuál? ¡Ah, mierda! Esa tiene que haber estado muy abria cuando se metió conmigo. La que engordó Esa no es tu ex ¿Cuál? ¿A dónde? Wow, wow, wow Wow, no, no, no, no O sea, no, o sea, no, no, o sea, antes era, era no, no, no, no no Y la última, pero la más importante, la que nunca olvidaste Esta es un poco más compleja Ya que tienes que aplicar ciertas técnicas y tienes que pensar rápido Porque tienes 0,0001 segundo para aplicar la indiferencia Uf, Bueno, bueno, mira, disimuladamente Pero tu ex va a pasar por el lado de nosotros ¿A dónde? Ah, no. Oye, te llamo Juan la otra vez Claro, eso es lo que ella va a ver, pero lo que tú estás pensando es completamente diferente Pero tu ex va a pasar por el lado de nosotros ¿A dónde? Ay, mira, la sien tan linda, la extraño, la extraño Bueno Oye, te llamas, Juan la otra vez A un amigo le pasaba eso Varias veces Muchas veces, que dos personas terminen no quiere decir que se hayan dejado de querer O sea, que aún están pendientes de lo que hagan el uno del otro Transformando esta separación en una carrera para ver quién deja de querer primero O sea, que el primero que deja de querer por ejemplo, digamos que te encuentras con tu ex en una especie de reunión social, Ya sea el colegio, una fiesta, un carrete o lo que sea. Este serías tú conversando con una amiga cuando tu ex no está cerca. Claro, sí, claro. No, estoy totalmente de acuerdo con el punto que estás planteando, o sea, como esponja va a hacer fuego bajo el agua. Y este serías tú hablando con la misma amiga, pero sabiendo que tu ex está por ahí. Claro, cl claro, claro, sí. <ríe> Ay, qué <ríe> simpática tú, weón. <bro. ríe> ok, va ganando, pero cuidado. Se te puede salir el tiro por la culata. verdad <risa> es y súper graciosa. Tú no como mi ex, cachai. Era súper. ¡Oye, tú! ¡Gracioso! ¡Da un beso! <risa> <risa> oh, sí. Oh, sí. ¡Puta! Si terminaste con tu pareja recientemente, probablemente no estés muy pendiente de lo que ella hace Lo cual a veces puede ser muy malo, porque te puedes topar con cosas que no querías saber Por ejemplo, uno de los riesgos más grandes es ver su foto de perfil y estado de Facebook Ok, entraste un día y tenía todo normal Su foto de perfil era una foto de ella y su estado era... uff, hace calor Ok, todo bien, no hay para qué preocuparse Pero entraste otro día y las cosas cambiaron un poco Ahora su estado dice cosas como: un nuevo sol amanece en mi vida, de fortaleza, en mi corazón, de muchos corazones y bueno Luego mira su foto de perfil y es una foto de ella dándose un beso con otra persona. Voy a darles una explicación bien gráfica de lo que está pasando en ese momento. Vamos a pretender que esta galletita con forma de corazón representa tu corazón. Y yo vendría siendo ella. En ese momento ella tomó tu corazón, lo puso en sus manos, lo dejó reposar por un segundo, lo miró, recordó aquellos momentos juntos. Y luego... <risa> Adiós capacidad para sentir algo Para ese doloroso momento Solo algo lo suficientemente profundo Interno Y espiritual Puede volver a hacerte sentir bien Para eso solo tienes que volver a su foto de perfil Y notar ese algo Ella como que subió de peso y él es más feo que yo. <risa> la vida vuelve a ser de ella Si tú eres una de las personas que está pasando por esto, te voy a citar una frase de un famoso filósofo japonés, la cual ha ayudado a muchas personas a superar este tipo de problemas. Y la frase dice. <risa> Espero que te sirva. Aló? En fin Ok, Chaito. Pregunta. Ha sido la peor situación que ha pasado con una X. ¿Mm? ¿Mm? ¿Mm? ¿Mm? Antes de irme, quería contarles una cosilla. Nada relacionado con esto, pero quizá a alguien le interese. Eh, yo tengo una banda llamada Filmary Sunset, en la cual toco guitarra y canto. De hecho, al final de estos vlogs, los temas que pongo son de mi banda. Así que si quieres, haz clic aquí, por aquí, y escucha los temas. A ver qué te parece. Ahí subimos un EP que hicimos grabado totalmente independiente. O sea, lo grabamos acá en este pequeño estudio que tengo yo. Super... Homemade. Así que la invitación está hecha, vayan a youtube.com slash y o facebook.com slash sunset. En tu caso los links los voy a dejar en la descripción para que le hagan un Bueno, y no sé si se han dado cuenta, pero en la parte donde yo pongo los comentarios destacados y el video anterior, dejo un link en la parte superior izquierda de su pantalla para escuchar el tema que está sonando de fondo. O sea, para escucharlo entero. Por si no lo habían notado. Quería mandarle un abrazo y un beso psicológico a Roxana, que aparte tiene su muy linda. voz Y a Catalina Mora, que estuvo de cumpleaños este jueves. Ojalá es que la hayan pasado bien y feliz cumpleaños, atrasado pero feliz cumpleaños. Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo sábado ¡Chau chau! Alguien se conectó Fernando Hidalgo se conectó Hola Fernando Hidalgo, por interrumpir mi grabación